Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial como siempre os digo porque hoy tenemos más Valorant estaréis hasta los huevos de Valorant, los que no os guste Valorant pero es que es el juego que a mí me apetece subir, me apetece jugar y me apetece intentar explicar así que bueno, hoy como ya habréis visto en el título traemos por así decirlo la segunda parte de un vídeo que tuvo mucho éxito en mi canal que era cómo subir más rangos en Valorant cómo llegar a subir a Radiante y hoy voy a tocar un tema bastante importante que es la formación de equipos Mucha gente no sabe cómo formar un equipo, qué integrantes deben venir de equipo, etcétera. Creo que aclarar, como siempre, que yo solamente soy un humilde jugador humilde, no. un jugador de mierda. Creo que entiendo bastante del juego porque veo mucho el juego, conozco mucho el juego y consumo mucho este juego. Así que yo creo que puedo daros unos buenos consejos. En primer lugar, eh, os voy a contar un consejo que sabréis ya muchos, por no decir el 90% que está viendo este vídeo, si podéis jugar 5 primates, más que mejor. Evidente, si jugar con primates es mejor, tenéis todo más cogido, tenéis mejores calls, tenéis mejores comunicaciones, tenéis todo más pillado y aparte tenéis la confianza de decir las cosas bien, las cosas mal y no ser flamers. Eh, segundo, tercera y vaya, ¿a dónde voy yo? Segunda cosa que os tengo que decir. Eh, no os pilléis todos duelistas ¿vale? Las duelistas son tipo Race, Jet, Phoenix, eh, Reina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Además, eh, hay veces lo he dicho yo muchas veces, que no hace falta ni un mínimo de duelistas, ni uno. Por un mapa que es ping, para que no conozcáis teleporters, considero que no tiene que tener ningún duelista el equipo, porque es un mapa muy compacto, muchas entradas, por, por así decirlo, porque tiene teleporters, entonces puedes cambiar de bomba a bomba rápido, tenéis que tener jugadores muy defensivos y a la vez humos para ser muy atacantes, ¿entendéis no? Si traéis una bomba en A o en B, la gente rota muy rápido, porque es un mapa pequeño, al igual que si estás defendiendo y estás en A, te entran en A, se pueden tirar teleport e irse a B. Entonces tiene que haber gente preparada en B para aguantar ese push. Y con un Fénix no lo aguantas o con una Jet no lo aguantas. Necesitas un mod de Omen, eh, cuerdas de Cypher, Stuns de Bridge. Por eso mismo, tenéis que bien, tener bien pensada la formación. ¿Cuál es la mejor formación? Voy a decirlo por mapas, a mi parecer, en cada equipo. Por mapas no puedo decirlo a ciencia cierta, pero os puedo decir los tres fijos. Personajes fijos que debe haber en todo equipo El primero, el más controvertido, mi main Mucha gente la odia, mucha gente dice que no es necesaria eh, No sé si será necesaria, pero lo que sé yo es que me encanta Y puedo defender una, bola, una bomba totalmente solo Este personaje es Cypher Muchos lo conocéis, muchos no lo habéis usado, muchos sí Es un personaje que yo creo que es obligatorio en todas las rankings en todos los equipos, no solo para defender para atacar es muy bueno, hay muchos cárceles que pueden lanzar casi de spawn, por ejemplo, bin repito, hay una cárcel desde corta de A que puedes lanzar a punto, que te corta toda la visión de cajas, que solo puedo traer en otros vídeos es que, y con todos los personajes la aplicación de Blitz, que si no conozca lo que es tenéis el link en la descripción, es una aplicación que, que te dice todos los humos todas las cosas de todos los personajes que podéis utilizar esto tendría a Cypher, segundo puesto Sage, creo que un Agile y aparte, una healer con un muro que retarda al equipo contrario un pusear por lo menos 10 segundos, a no ser que vayan full push, es una bastada. Pues ya, <coughs> dos personajes del equipo, 6 y zeifer Tercer personaje que veo que es imprescindible, humos. Humos lo digo en general porque hay tres humos. Están los humos de Jet, los humos de Omen y los humos de Brimstone. Lo recomiendo yo, si tuviera que elegir, elegiría los humos de Brimstone. ¿Por qué? Trimstone o Viper ¿Por qué? Porque tenéis veneno, ¿vale? ¿Qué hacéis con los humos y el veneno? Tú si lanzas un humo Y en el otro equipo hay un omen O hay o simplemente entran de golpe Te pueden pusear el humo de omen O te pueden pusear el humo de jet Sin ningún problema Porque no van a recibir ningún tipo de daño No, no es una pared que les realentice Sí que hay equipos que tratan de no pusearlo Pero en una ronda de push Te van a pusear el humo Este o no este el humo Una Viper con un humo o tienes un brimstone con un humo aparte del humo puedes añadir en el humo que no se puede visualizar bien veneno o fuego entonces qué haces lanzas el veneno o el fuego un poco más para adelante del humo pero que no, no les deje cruzar si ellos van a pusear el humo una vez crucen el humo y tú les estés disparando ellos solo pueden tirar para adelante y adelante tienen veneno o fuego así que les va a ser imposible entrar a punto con este tipo de habilidades o sea que yo descartaría Omen y Jet tenemos tres personajes esenciales los otros dos Uy, ¿esto qué es? Los ¿Qué he otros dos me parece que son muy optativos. Son muy optativos y lo que yo pienso es que ya debe ser acorde de cada jugador. Ya sabemos, yo creo que debe haber un Main humos, un Main Cypher y un Main Sage. Los otros dos abiertos, ¿vale? Elegir y probar que vosotros consideréis mejor para vuestro equipo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, aunque antes he dicho que no hace falta duelistas, me gusta mucho tener una Jet. Una Jet eh, que lleve Operator. Que sea Main Operator Jet, tipo Mixwell, ¿vale? Yo tengo un coreano que se llama Purito, que estará viendo este vídeo, que se le muy bien el Operator, se coge Reina, pero antes se cogía Jet, y a mí me parece impresionante una buena Jet con que utilice bien el Operator, me parece una auténtica bastada. También me gusta mucho Soba, hay mucha gente que no le gusta, pero a mí sí me gusta, o incluso coger varios humos, o si no, ya decantarse por Raze. Creo que, por ejemplo, Bridge, Fénix, Bridge y Fénix, para mí son los únicos personajes que yo no utilizaría. Me parecen muy fuertes en ataque, pero... No sé, no me llaman la atención demasiado. Estás ahí justo brillando en pantalla. Lo siento, tío, lo siento, te lo juro. Me tocaría la cara si pudiera, pero a mí no me gustas. Estos son mis consejos, no os puedo dar más consejos sobre la formación equipo que puedo daros, pero sí que os puedo decir que tenéis que tener muy claro lo que queréis jugar vosotros, claro vuestros roles no tenéis que tener miedo a perder, no tenéis que tener miedo a hacer jugadas raras, no tenéis que tener miedo a jugar safe, mucha gente que solo quiere pusear, solo quiere hacer kills, solo quiere hacer frags y eso al fin y al cabo no sirve de nada para ganar una partida. Lo que más recomiendo es que juguéis pacientes, juguéis con cabeza, juguéis Usando vuestro rol, si jugáis Cypher no ataqueis bombas, simplemente poner cables y aguantar en punto Utilizar One Ways, para que no sepáis lo que son One Ways son por ejemplo poner una cadena de estas perpetuas como se llame eh, Una cárcel eh, que cubra todo menos los pies, entonces puedes visualizar cuántos entran y puedes disparar a través de lumes en que ellos te vean o sea bastadas de ese tipo, yo creo que son las que tienes que hacer con Cypher igual que con Sage, Yo creo que tienes que aguantar y que otro pique, por ejemplo una jet, poner un ejemplo muy claro de equipo eh, con los personajes que os he dado que os he dado Jet, os he dado Sage os he dado Cypher, os he dado eh, Brimstone y os he dado por ejemplo yo qué sé, Raze, vale? dos duelistas, para que veáis que se puede jugar con duelistas también aunque he dicho que no, pero bueno, los puedo aceptar Cypher juega en B solo en Split, solo solo, se coloca One Ways, cables, todo arriba en Heaven juega Sage y en Corta o sea, en la otra puerta de medio juega Jet con Operator luego ena juega abajo brimstone para cortar rotaciones y para cortar la entrada por larga y arriba juega reis por si tiene la ulti puede lanzar la ulti muy fácilmente la granada le da muy bien etcétera etcétera ¿Qué hacéis sage simplemente aguanta posición en medio jet piquea con operator si mata bien si no mata y ves que entra mucha gente muro de sage aguantan dos tira para atrás jet sage aguanta la posición sube, yo que sé, que podéis hacer mil cosas, sube, tiene, ve controlado ah, está controlado por la granada de Reis, y por los humos y el fuego de Brimstone, o sea, es que es una defensa súper clara, o sea, que no quiero decir nada más, ¿vale? un besazo, nos vemos el viernes, nuevo vídeo el viernes suscribiros, nos vemos por Twitch, así que seguirme nos vemos por Instagram, así que seguirme por Twitter me leéis, así que seguirme y nada, os quiero un besazo 27 hearts beat!